Belén Montesinos me pregunta en el, en el episodio 94, que está apareciendo por acá, donde hablo como, hago la analogía de tenemos un sistema inmunológico que es atacado por fuerzas externas y que a veces ese, esas fuerzas externas la debilitan. Ella me, me hace la pregunta si a veces hacer este blog me debilita el sistema inmune. Y habla de todo el trabajo que requiere hacer un blog. Ella también tiene su canal, que está apareciendo acá. En una decisión muy honesta consigo misma, decide si está costando tanto, mejor no hacerlo. Y en eso hay dos cosas. Por un lado, voy a seguir usando la analogía del sistema inmunológico. Y por otro lado, el tema de la honestidad. <risa> Literalmente estoy con una úlcera pero así de proporciones bíblicas eh, En mi pega estamos a punto de hacer una entrega ¿Y por qué me da la úlcera? Porque siempre estoy acostumbrado a ser yo el que hace los cambios Y eh, mete las manos, y me arremango las mangas y mete las manos Pero hay muchos mucho temas de como de seguridad informática Entonces yo no puedo hacer nada Nada más que sentarme a esperar que esté listo es la peor posición que puedo estar. Sabiendo lo que decía Bell Montesinos, si el blog era parte de este, de, estos, de este elemento que mermaba el sistema inmune. En realidad en mi caso no, en realidad en mi caso no es tanto lo que, da, lo que debilita el, el sistema inmunológico, sino que son eh, conductas responsables mías. Básicamente uno a veces se enferma porque se descuida, porque duerme con la ventana abierta, o porque se alimenta mal, o porque... no sé. Entonces en mi caso, mi actitud irresponsable en este caso, como edito el blog en la noche, eh, quedo como súper entusiasmado. Entonces me cuesta caleta quedarme dormido. Y cuando no edito el blog, de todas maneras me cuesta dormirme. Y no es que no esté cansado y no es que eh, tenga un problema, sino que desde chico tuve problemas para dormir. De hecho en mi adolescencia podía pasarme la noche entera, sin dormir y levantarme a las 6 de la mañana, como lo hacía todos los días, llegar temprano al colegio y funcionar como todos los días. Obviamente eso después cambió un poco cuando crecí y cuando entré a, a la U o al instituto, en mi caso, las entregas de taller eran horribles y en verdad me armaba mucho la energía. Lo que me cansa es el no poder dormir, el no poder descansar. Y en realidad está súper mal dicho que decir no poder, Por, porque de poder puedo, pero no me lo permito, me cuesta pagarme. ¿Les pasa a ustedes eso también? Y justo... Justo ayer hablábamos... No. ¿Cuándo fue? Bueno, cuando me junté con Roxy y me hablábamos, Justo hablamos de esto. De la honestidad también con uno mismo. Encuentro súper bueno la decisión que tomó... La Bel. Cuando así como... Bueno, si ya no... Si no sale fácil... No lo hago. Y es como... Una regla... Que se impone ella... Y la cumple. Y está súper bien. Los días que... Los días que... Mal lo que he pasado mal haciendo blog es cuando me he obligado a hacerlo Y una de las cosas que yo encuentro que hacen falta Es saber cuáles son sus límites, sus virtudes y sus defectos Hay que ser honesto Ante todo hay que ser honesto y saber las virtudes y defectos de cada uno El oficio eh, siempre le gana la, a, la, a, la, a las virtudes y, la y Inteligencia. A la, inter, a la inteligencia, al, el, al el, talento, también, al, al talento. E inteligencia. Esa es la enseñanza de hoy. Sepanlo todos. Y si lo dice Roth, es porque es así. Episodio corto porque hay que dormir.